Continuamos con la gente de Libra, de Sol, Ascendente, Luna. Vamos a ver ahora tu signo, mi gente linda. ¿Dónde va a caer esta luna nueva? Si es primera vez que ves eh, mi canal. Bueno, estoy mostrando la carta de la luna nueva en el signo de Scorpio. He dejado el video principal de la lunación por acá, lo vas a poder ver. O al final de este video. Y bueno, si eres Ascendente... Libra, Sol, Luna, la casa astrológica donde está cayendo tu eh, lunación, pues será en tu casa 2. Esta energía de la casa 2 está muy interesante y está haciendo un sextil de oportunidades a la casa 3. La energía de la casa 2 te está invitando a renovarte, a eh, de alguna manera empezar a generar nuevos ingresos, quizás va a ser el momento para ti eh, de descubrir ciertos dones y ciertos talentos que tienes para generar ingresos propios no acompañados de otras personas sino más bien como algo propio este, esta lunación está haciendo esta puerta de oportunidades a tu casa 4 donde está Saturno, Plutón y Júpiter este sextil se abre como para empezar a trabajar o empezar a generar ingresos Puede ser desde el hogar, pero también pueden ser con temas que tienen que ver mucho con el niño interior, con la sanación, eh, las constelaciones, también con, eh, pues sí, la sanación que se puede dar de manera eh, energética a través de tu hogar o desde tu hogar. Venus, eh, que está pasando en tu signo, que está domiciliada en tu signo, pues le está haciendo una cuadratura a estos planetitas en Capricornio, una cuadratura es un aspecto duro, es un aspecto que nos está diciendo que no es un buen momento para eh, hacer cambios de look, no es un buen momento para eh, renovar el guardarropas, pero sí es un excelente momento para trabajar con el poder personal, con las cosas que eh, tú sabes que de alguna manera te hacen un poquito de daño, pero quieres aprender a, sa a salir de esos vicios, ¿no? Como a apostar por ti, a saber de que tu opinión puede ser más fuerte que la opinión de los demás. Entonces es un aspecto bastante interesante que te va a ayudar a tener esa fuerza, ese potencial para ir a hacer todo lo que quieres y darlo todo por lo que tú deseas. Este, esta Venus está además apoyada por el Trígono, un Trígono que está haciendo con el Nodo Norte en Géminis, que está trabajando para su evolución. Está súper interesante porque los nodos del Karma son los que están determinando aquí eh, todas esas... Digamos, esa misión de vida es un momento para ti de redescubrir cuál es tu misión de vida, cuál es eso o qué es eso que tú has venido a hacer. Recordemos que los eclipses del de Eje Sagitario y Géminis van a comenzar el primero de diciembre, los primeros días para alguna, algunos eh, lugares va a ser el 31 de noviembre y para otros va a ser el primero de diciembre. Bueno, ahora vamos a pasar con tu horóscopo. Vamos a ver aquí con el tarot de hoyo cuál es el mensaje que tienen para mi gente linda de Libra, de Sol, Ascendente y Luna. La primera carta que nos sale es la carta del de juego. Es un momento para divertirnos, quizás, bueno, con esos aspectos tan duros que está teniendo... Venus, que es la regente de tu signo, nos está diciendo de que es un momento también para divertirse, para soñar, para crear, pero para crear desde el juego. También es una carta de acción, de fuego, que nos está invitando a reaccionar. Nos está invitando a llevar la energía al cuerpo físico y como te dije antes, si bien no es un buen aspecto para hacer un cambio de look, sí lo es para tomar conciencia de tu cuerpo y de repente para hacer más ejercicio, para eh, cuidarte físicamente y comenzar una nueva rutina, sobre todo de ejercicios. Bien, ahora vamos a ver con el tarot de Rider White cuál es el mensajito que quieren darte. En la primera carta que sale, mira, es Venus, la Emperatriz. La Emperatriz está representada por el signo de Venus y nos está saliendo disparada el 5 de bastos, que es un llamado a la acción y las cartas quieren hablar con mucha fuerza para ti. Hoy, signo de Libra, ya viste cómo salen disparadas y mira... Esta hermosa carta que es el sol, el niño interior. Tiene mucha coherencia con la tirada. Además nos está saliendo acá el juicio. El ermitaño. Y esta, vamos a sacar esta acá. Y el siete de espadas. Fíjate, tiene mucha coherencia el mensaje del tarot de Rider con el tarot, con, el, con la carta eh, del momento, ¿no? con lo que va a ser la luna nueva, porque esto, esta semana para ti va a ser una semana de descubrimiento, realmente va a ser una semana para eh, tomar conciencia de tu cuerpo, eh, también para darte muchísimo más amor del que te has podido dar antes. También es una semana en donde, pues quizás en la parte del trabajo van a haber como ciertas disputas, ¿no? Ciertas disputas en el sentido de eh, no estar de acuerdo con algo, pero tómatelo como un juego, tómatelo como, como eh, algo tu evolución y aplica toda la inteligencia emocional que tú tengas en esta situación sobre todo en la parte del trabajo el sol que nos habla de la comunicación y el juicio que nos está diciendo que vienen para ti cosas rápidas y que también hay como un renacimiento es como una toma de poder realmente no una toma de decisión porque el ermitaño nos habla de esa búsqueda interna de esa búsqueda eh, que has estado haciendo y que finalmente eh, la encuentras, ¿no? Aquí hay como el encuentro, el renacimiento de todo tu ser. Me encanta que, bueno, el siete de espadas, si bien puede ser una victoria, puede ser una victoria, eh, él se lleva las, las espadas, nos estaría también hablando de esos pensamientos que a veces pueden ser como cuchillos y, y esas cosas que dices que pueden ser como cuchillos para el otro. Aquí es donde, pues... Ponte un filtro antes de hablar y busca esa armonía librana que está en ti. Ahora vamos a ver con el tarot de la magia sexual para las relaciones de pareja, para las que están casados o en pareja y para los que están solteros. Mira, nos sale acá el 5 de copas, el 5 de oro, aquí hay muchos 5 y el papa. Bastantes arcanos. Mayores para ti esta semana, signo de Libra. Entonces, 5 de oros y 5 de espadas nos está hablando de... Eh, y, y el 5 de, de bastos. Así que, bueno, presta atención al número 5 que se está repitiendo mucho en tu tirada. Y el número 5 en la numerología significa libertad. Es una persona que está buscando de alguna manera su libertad. Puede ser la libertad económica, ¿no? que ya hemos hablado antes, que esta luna nueva se produce en tu casa 2 y es hacerte consciente de ese don, de ese talento que tú tienes para, para las ventas o de un don que tengas para generar tus propios ingresos. El 5 acá, el 5 de copas y el 5 de oro, pues nos habla de eh, cómo está en estos momentos tu autoestima en cuanto a la relación, qué tanto amor te estás dando primero a ti mismo y luego le estás dando al otro, porque estas son cartas como de, de tomar conciencia y, y el 5 habla mucho de, si bien necesito libertad, también hay algo de mí que necesita como entregarse y que necesita ser vulnerables en ciertos momentos de su vida, sentirse vulnerables, pero sentir que otra persona está allí para apoyarnos. Que de alguna manera hay alguien que te apoya, que te quiere, que te... Eh, que, es, que puede ser un pilar en tu vida. Entonces, para las personas que están en relaciones o casados, no, esto nos habla de buscar el apoyo emocional en su pareja, pero saber que ustedes son su primer pilar, su primer apoyo. Y la pareja, pues el segundo. Para las personas que están solteras, el mensaje queda eh, prácticamente igual. Sin embargo, nos está hablando de eh, personas que llegan a tu vida que de alguna manera quieren ayudarte de alguna manera quieren eh, pasar tiempo de calidad contigo y también eh, ser un apoyo pero aquí es en una relación más abierta el Papa también está representando el 5 entonces si nos damos cuenta hay bastantes 5 en esta tirada porque mucha gente del signo de Libra está anhelando su libertad pero no es porque se sienta prisionero de otro que puede ser ojo puede ser que sí pero también puede ser que se sienta prisionero de sus propios pensamientos de sus propias creencias de sus propios eh, sistemas de creencias por eso tómate la vida como un juego esta semana redescubre quién eres y cuál es tu, tu papel tu rol más importante en tu vida que tú seas el protagonista principal en cuestiones de salud, pues es una semana de fertilidad. Muchas personas pueden estar quedando embarazadas, pero también es una semana para prestar atención a el sistema inmunológico y puede ser también eh, la sangre. Tengan cuidado eh, de repente con cortadas, con sangre allí que fluye. Bien, hemorragias también. Bien, ahora vamos a ver con el tarot de... Eh, tarota angelical cuál es ese mensaje para mi gente linda de libre ustedes pueden hacer una pregunta y bien el mensaje que nos dice es en unos meses la pregunta que hayas tenido la respuesta es en unos meses y sacamos el horóscopo de joporopono Técnicas hawaiana de lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y la carta que nos sale es lo siento, perdón. Lo siento, perdón. Es una carta buenísima para cerrar porque eh, si bien hay deseos de libertad, puede ser que, que lo sientas, puede ser que sientas que hay alguien que te agobie en tu trabajo, tu pareja, eh, algo en tu vida que te sientes como atado ¿no? que te sientes allí que, que no te deja moverte entonces es un momento para perdonarte primero a ti por crear esa situación si es, si es así y eh, perdonar al otro si sientes que es el otro el que de alguna manera te está atando bueno mi gente linda de Libra espero que les haya gustado el mensaje de esta semana les invito a que me regalen un like a que comenten, a que compartan y ya nos estaremos viendo en próximos videos. Recuerda suscribirte y darle a la campanita. Bye, bye.